Gracias laicas, sigan con esta labor tan maravillosa que hacen, no solo vendiendo y teniendo buenos precios, sino apoyando fundaciones que lo necesitamos.